seguridad. Ponte cómodo y cierra los ojos. Respira profundamente y deja que tu cuerpo se relaje por completo. Imagina que estás caminando en medio de la naturaleza. El cielo está cubierto de nubes oscuras y de repente comienza a llover. No lleva ropa de lluvia, por lo que busca refugio. Puedes escuchar truenos a la distancia y luego ves un relámpago en el cielo. En un comienzo, es solo uno, pero pronto el cielo se cubre de relámpagos que iluminan los alrededores. Sigues caminando y rápidamente encuentras una abertura en una de las rocas decides entrar en ella. Estás dentro de una cueva. La cueva no es muy grande, pero es encantadora y acogedora. En el centro de la cueva hay un pequeño estanque rodeado de un suave musgo verde pálido. Hay una gran vela que emite una luz cálida flotando en el estanque. Te sientas en el suave musgo y miras la luz de la vela. En un comienzo la llama de la vela parpadea. Luego se aquieta lentamente. Sientes que te relaja ver la llama. Puedes escuchar la lluvia y los truenos del exterior. Pero dentro de la cueva hay completa paz y seguridad. Finalmente, puedes escuchar que paró de llover y decides abandonar la cueva. Emerges a la brillante luz del sol y notas que toda la naturaleza está limpia y resplandeciente. Te sientes bien. Tu mente y tu corazón están llenos de paz y de un sentimiento de seguridad. Cuando te sientas listo, comienza a sentir tu cuerpo nuevamente y abre los ojos. La sensación de seguridad interior permanecerá en ti.